Este protocolo que acabamos de firmar las dos presidentas no es más que, yo diría, que la evidencia de una realidad. Navarra y La Rioja son dos comunidades vecinas, dos comunidades hermanas, ya lo decía también Concha, que, bueno, no solo compartimos una frontera común, sino que compartimos historia, que compartimos cultura, que compartimos gastronomía, economía, maneras de vivir y que, bueno, yo creo que, que esa historia común o esa, esa cultura común, esa relación de frontera nos obliga como buenas vecinas que somos, a tener una relación que nosotros entendemos que tiene que ser de colaboración y de cooperación, en beneficio de ambas comunidades, no de ambos gobiernos, sino de la ciudadanía de ambas comunidades. Tanto Navarra como La Rioja han puesto en marcha buenas prácticas en todas esas políticas públicas que, convenientemente adaptadas, son de perfecta aplicación en el territorio. Por lo tanto, vamos a aprender de las buenas experiencias de ambas eh, comunidades y esto, bueno, pues en definitiva es un ejercicio de buena eh, vecindad que nos permite pues afianzar ese futuro de progreso, como digo, en beneficio del conjunto de la ciudadanía de ambas comunidades. En esta jornada lo que quiero destacar, lo que quiero reivindicar es el, el inmenso valor que tiene la colaboración institucional entre distintas instituciones con el único objetivo que es el de beneficiar a, a las ciudadanías tanto la navarra como la riojana y fruto de esta colaboración a lo largo de toda la mañana están nuestros equipos trabajando principalmente en materia económica agricultura principalmente en salud y también en emergencias Gobierno de Navarra. Na